Y ahora le tocó la opción al marco elíptico. ¿OK? Sobre esta imagen que está aquí, voy a elegir el marco elíptico. Tienes las mismas opciones que vimos hace un ratito, solamente que esta opción se ha aumentado el anti-alias, es decir, suavizar bordes. Voy a hacer esto, clic y arrastro para crear una selección. Es decir, tú puedes crear un óvalo o una circunferencia si presionas la tecla de Shift. Esto es algo increíble. ¿OK? Voy a, voy a soltarla, voy a poner control D, control más un ratito para hacer un pequeño zoom ahí. De nuevo, clic y arrastrar presionando Shift para que se haga en proporción, se convierte en proporción. Si presionas la barra espaciadora, y este es otro tajo de teclado muy bueno, puedes mover la selección por, de, por donde realmente lo necesites. Clic y arrastro, ok, y lo voy a dejar más o menos por ahí, ¿sí? Ok, en el panel de capas, uy, perdón, se me fue, voy a poner de nuevo y voy a repetirlo, voy a hacerlo un poquito más rápido, ¿no? Voy a dejarlo por ahí más o menos. En cambio, en el panel de capas, en la parte inferior, a una selección le puedes poner una máscara de capa y te queda muy, muy, muy bien. Ahora lo voy a hacer sobre el marco elíptico. Voy a hacer exactamente lo mismo con este marco elíptico sobre la señorita. Creo el marco elíptico que quieras. Pongo el desvanecimiento. A esto Photoshop le llama una máscara de capa. Quiero que le des doble clic sobre la máscara de capa. Se va a abrir el panel de propiedades. Si no se te abre, te puedes ir aquí a ventana y automáticamente lo vas a tener ahí en propiedades. Donde dice desvanecimiento, tranquilamente puedes desvanecer esa imagen a los valores que tú quieras. Lo que te dije hace un ratito, ponle aquí cero, ¿sí? porque de aquí lo puedes controlar de una mejor manera y bastante profesional. Seguimos avanzando con este curso de Photoshop. Suscríbete a este tu canal, activa la campanita y te espero muy pronto. Chao.